...en Caracas, Luis Tavera Blanques, a quien sumamos a esta hora. Bienvenido. Adelante. Un saludo, Giovanni. Esto evidencia eh, lo, y coincide directamente con esta denuncia... ...que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro ante lo que es un golpe de Estado... En desarrollo, Estas amenazas, estas sanciones unilaterales en contra de la revolución, en contra de la constitucionalidad del gobierno de Venezuela, han cogido un auge a partir del 2015, cuando el presidente en su momento, Barack Obama, declarara a Venezuela como una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos. Es pues por eso que ahora la administración de Donald Trump ha optimizado, quizá como muy bien lo detallaba el presidente Nicolás Maduro, estos ataques y estas sanciones que ahora parten desde lo Financiero, la guerra mediática y ahora este ataque directamente a la constitu constitucionalidad del gobierno de Nicolás Maduro. Eh, es, son evidencias que el, el presidente Nicolás Maduro también ha planteado sobre la mesa estas intenciones de, de poder establecer un escenario de una supuesta crisis humanitaria para eh, poder llevar a cabo una intervención militar. El gobierno de Venezuela a través de su cancillería ya había anunciado esto, Giovanni, estas intenciones de la comisionada ...para los derechos humanos, Michelle Bachelet, de poder ver acá la realidad de Venezuela... ...para contrastarla con estas denuncias que realiza la derecha internacional... ...a través de los medios de comunicaciones. También eh, Michelle Bachelet ha dicho que este equipo que realizará esta visita... Previo a la visita de Michelle Bachelet, también se enfocará directamente a estos informes que han realizado analistas y también integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, quienes han presenciado estos avances que ha tenido Venezuela en cuanto a las misiones sociales y a la inclusión en la educación. Ya lo expresaba. Hace, hace ya tiempo el informe de Alfred de Sayas, quien catalogaba a Venezuela como uno de los países con mayor igualdad y también con mayor protección social. Mientras todo esto sucede, se mantiene esta denuncia, se mantiene esta guerra psicológica que el gobierno de Venezuela ya ha denunciado en reiteradas oportunidades. Y mientras tanto, el pueblo de Venezuela en las calles se mantiene con esta cotidianidad y el escenario de paz que ellos dicen seguir defendiendo. Yosvani. Luis, también durante esta jornada ha habido un pronunciamiento del gobierno de Venezuela declarando persona non grata a un diplomático alemán. ¿De esto qué ha trascendido? ¿Qué opiniones has escuchado sobre los ciudadanos en la calle, fundamentalmente en reacción a esta decisión que ha adoptado el gobierno de Venezuela? ¿Por qué se da esta decisión, Luis? Giovanni, desde la Cancillería de Venezuela se también se han, se han anunciado estas medidas que ya muy bien Jorge Arreaza, el jefe de la diplomacia venezolana, que son en pro de la defensa de la soberanía del país. Ya lo habíamos conocido por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez cuando llamaba a una reflexión a los gobiernos de las islas como Yaruba para no prestarse a este golpe de Estado en desarrollo y no prestarse también a este apoyo del diputado autoproclamado. El llamado presidente de Venezuela que forma parte de todo este plan orquestado para buscar desestabilizar a Venezuela. El gobierno y el ejecutivo de, de Nicolás Maduro eh, ha dicho que se seguirá